De sesgado tildaron los exmandatarios del grupo IDEA el fallo de la justicia chavista contra el periódico El Nacional. Hola amigos y bienvenidos a su canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre se los contamos como primicia. Antes de empezar con nuestras noticias y como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal por supuesto, activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de nuestras noticias y estén informados. Y compartir este canal con quien ustedes quieran, amigos, familiares, pero que cada vez nos conozcan más. Ahora sí, arranquemos. Duro reclamo por parte de un coronel ante la grave situación de los militares venezolanos con pandemia. Señor ministro, cumpla su palabra el calvario que deben sufrir los que desgraciadamente contraen el contagio de la pandemia, en especial los que no cuentan con los recursos económicos para sufragar los gastos. Así lo dijo el coronel José Alfonso Zambrano Pérez, quien fue el segundo de la promoción en 1959, dijo a sus compañeros de armas lo siguiente, son múltiples los problemas que nos afectan a los militares activos y retirados, empezando por lo pírrico de los sueldos y pensiones, Terminando ahora con la grave situación de la pandemia. Refiriéndose al flagelo de la pandemia, el calvario que deben sufrir los que desgraciadamente lo contraen, en especial los que no cuentan con los recursos económicos para sufragar los gastos que conllevan el pago de las clínicas y la compra de los medicamentos para tratar de salvar sus vidas. La actuación del Instituto de Oficiales Retirados y Orfan es criticada duramente instalándolos a tomar medidas en defensa de los militares, especialmente ante la grave tragedia que viven familiares y contagiados por la pandemia. Es muy claro que aunque supuestamente el Servicio de Sanidad de las FFAA en el ente encargado de velar por la salud de los militares hasta el momento, no ha de un solo caso donde dicho servicio se haya encargado de costear los emolumentos ocasionados por paciente alguno, por lo menos los que no están en altos cargos del gobierno. Si me equivoco, pido que me disculpen. Así lo afirmó él. Entre otras cosas y con razón que ese problema debe resolverlo el Ministerio de Salud. Olvidan el señor Almirante y los señores oficiales superiores que están en la junta directiva que en la campaña recién terminada para las elecciones para acceder a los cargos de vocales ofrecieron villas y castillos, pero hasta el momento ni ranchos hemos visto. Son muchos los militares y sus familiares que han fallecido por causa de la pandemia. Lo importante es por todos los medios impedir que eso siga sucediendo, tomar medidas rápidas y efectivas. Ahora, la solución inmediata es que el Servicio de Sanidad de la Fuerza Armada nombre un grupo que se encargue de prestar los primeros auxilios, donde sean destinados para atender a esos pacientes o que los encuentren en sus casas, dándoles el oxígeno cuando lo necesiten y las medicinas requeridas. Es necesario que Seguros Horizonte sin tantas trabas, coordine con las clínicas privadas para el pago de las hospitalizaciones y tratamiento de los militares y sus familiares que en ellas se encuentren. El coronel Zambrano le oyó decir al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, palabras más, palabras menos, que todo militar tenía asegurado lo concerniente a los servicios médicos y a la salud personal. Pues bien, señor general, como hombre de honor que es usted, lo insto a que haga buena su palabra y cumpla con lo prometido. Así lo afirmó y volvió a recargar. Porque si usted mira a su alrededor, verá la cantidad de militares enfermos abandonados a la buena de Dios. Leo los chats donde anuncian la muerte de compañeros nuestros, suyos y míos, militares y recursos que piden ayudas monetarias a sus compañeros para comprar las medicinas que les impidan morir en el abandono. Es conveniente que se respetara el reglamento de ceremonial y protocolo, que se le rindan los honores que están establecidos para los oficiales fallecidos, porque vemos como personas que no tienen que ver con las FFAA reciben honores que no les corresponden. El coronel se sostuvo en su palabra y le recalcó lo siguiente. Es crudo, señor ministro, pero es la verdad. Tan grave es la situación que ya se están organizando grupos de oficiales retirados con la finalidad de recolectar fondos, haciendo sacrificios de su manguada pensión para ayudar a los compañeros que se encuentran en situación crítica y no cuenten con los medios para resolver las emergencias. La pérdida de vidas por causa de la pandemia, entre ellos 19 militares y civiles, han llamado la atención, particularmente por lo que ocurre una vez que son contagiados. Unos poquísimos privilegiados reciben toda la atención. Pero la gran mayoría no solo se están muriendo en las carpas del poliedro, sino que muchos ni siquiera son recibidos ni atendidos. Es altamente preocupante la recurrencia del personal militar y sus familiares mendigando asistencia médica. Pasando a segunda noticia: desesgado tildaron los exmandatarios del grupo IDEA el fallo de la justicia chavista contra el periódico El Nacional. De acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela con inclinación chavista contra el diario como compensación por el daño moral contra Diosdado Cabello, 20 ex jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica calificaron de espurio y de sometimiento a los designios del gobierno dictatorial de Nicolás. La sentencia judicial que ordena al diario Nacional pagar una indemnización de más de 13 millones de dólares que por ello pidieron intervención internacional. La Iniciativa Democrática de España y las Américas se refirieron a una declaración conjunta a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra el diario venezolano como compensación por el daño moral contra Diosdado Cabello, considerado un número 2 del chavismo. La sentencia emitida por la Sala de Casación Civil, el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237 mil petros, una criptomoneda que recordemos fue lanzada por Nicolás en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos al valor del cambio del día. Ante los fallidos intentos por acallar a un medio como el nacional, se recurre hoy a la intervención de una justicia sometida a la voluntad de represión para infligirle un grave daño económico. Fue el texto de los 20 ex -geles. También la Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció al calificar el fallo de grave atropello y expoliación. Para los bien mandatarios, la decisión sesgada del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia se origina en un juicio penal por difamación que nunca avanzó. Ahora, lo que resalta aquí, por eso recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido precisa al condenar por violatorias de la convención americana de derechos humanos también los ataques contra el diario El Nacional y otros medios venezolanos con las que se han intentado censurarlos en el pasado es totalmente arbitraria y totalmente ilegal por eso de manera unánime solicitaron la intervención de las distintas instancias de derechos humanos y de protección de la libertad de prensa a nivel regional e internacional los que participaron en dicha intervención se encuentran Osvaldo Hurtado y Yamil Mauat de Ecuador, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de Colombia. Asimismo, José María Aznar, de España, Mauricio Macri, de Argentina, Eduardo Frei, de Chile, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, de Uruguay, y Juan Carlos Guasmoni, de Paraguay. Según reza el documento, Cabello demandó al diario en 2015, luego de que el medio replicara un reportaje del diario español ABC en el que su ex jefe de escoltas lo vinculaba con negocios de tráfico de estupefacientes. Entre los ex mandatarios que suscribieron la declaración de Idea Vicente Fox de México también está Nicolás Ardito Barleta y Mireya Moscoso de Panamá, Oscar Aria Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. Según estas declaraciones, Enrique Otero dijo que el fallo contra el nacional es una expropiación encubierta. ¿Cuál sería el modo operandi del gobierno dictatorial chavista? El objetivo es que ellos con esa sentencia vayan a cobrar 13 millones de dólares, nosotros le vamos a decir que no podemos pagar, entonces proceden a embargar. ¿Qué embargan? Tomar el edificio, las máquinas, todo lo que está ahí y se lo entregan en compensación a diosdado cabello. Así lo explicó el mismo Miguel Enrique Otero, que también es director de este diario de larga trayectoria en Venezuela y además muy crítico del chavismo. Esto es una expropiación encubierta que está teniendo mucho eco a nivel mundial. Primero seamos claros, por eso es imposible poder cumplir que Otero calcula que la infraestructura del nacional con su sede en el este de Caracas no bajaría de 20 millones de dólares en condiciones normales del mercado inmobiliario venezolano. Ahora, es casi que imposible tratar de reunir los 13 millones de dólares por la moralidad de Diosdado Cabello. que Es una tarea complicada y en estos momentos está fuera de la realidad. Así lo señaló él. Nadie da nada por Venezuela. Venezuela es como un territorio perdido. También lo lamentó él. Bueno, amigos de Noticias al Día, hemos así finalizado estas dos muy importantes noticias. Como siempre, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar por supuesto la campanita de notificaciones, que más personas conozcan este canal y estén muy informados. Y recuerden que siempre los estamos leyendo. Es un gusto poder transmitirles estas noticias y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.